Hola, ¿cómo están? Yo soy Daniela y bienvenidos una vez más a mi canal. Como pueden ver en el video del día de hoy, amigos, eh, pues no estamos en la pared habitual donde están mis imágenes y todo eso, sino que el día de hoy estamos en un lugar aún muchísimo más cómodo de mi cuarto, en mi cama, en pijamados, porque, como pudieron ver en el título de aquí abajito, el día de hoy... Sí, a Mixes. Tenemos una segunda llamada del terror y para esta ocasión le pedí ayuda a algunos de mis amigos en el mundo del internet Para que me compartieran sus experiencias paranormales Así que antes de comenzar váyanse por un snack, una agüita, algo para que se sienten a ver y a escuchar estos relatos de terror Hola, yo soy Stephanie del canal de Stephanie Lola Primero que todo, muchas gracias por invitarme, de verdad es un honor poder volver a estar aquí no se sé si acuerdan, pero el año pasado yo envié una de las experiencias paranormales y como fue una persona que es Lunaris o alguien que se desvela mucho, pues me han pasado muchas cosas de verdad. Me ha pasado desde que he llegado a ver aquí a una niña. También seguido escucho cosas en la madrugada porque sí, a veces me desvelo muy muy tarde. Hasta como vieron el año pasado, el pomo de la puerta se hizo así. Y eso que todos estaban dormidos. Pero les voy a contar la experiencia que sí me asustó, porque en todas estas experiencias es como que digo Eh, pues X, ya llegó el fantasma, X, casual, aquí está el fantasma, hola fantasmita, cómo estás y ya hasta... está. Mis amigos me dicen, ¿cómo rayos? ¿Puedes tomarte así las cosas? Y yo digo como, eh, pues uno se acostumbra. Pero les voy a contar una experiencia que sí me asustó, dame la de la niña me asustó, pero estaba muy chiquita, esa no cuenta. Pero una experiencia que sí me asustó y que pasó hace, no me acuerdo, hace poquito, como unos 2 3 años, que de verdad sí fue una experiencia algo fea, se podría decir. Pero bueno, eh, no sé exactamente cuándo comenzó, pero les comenzaré a decir cómo es que comenzó todo esto. Bueno, haz de cuenta que cuando me iba a dormir, pues ya saben, te tapas y todo... Yo me acostaba de este lado y comencé a sentir como si una mano me agarrara como así. Y era raro porque yo duermo sola en mi cuarto. Y no es como que alguien estuviera dentro de mi cuarto porque si no se escucharía y aparte varias noches ya no era normal que alguien me estuviera haciendo una broma tan pesada. Bueno, tengo hermanos pero pues no son tan llevaditos por eso mismo que nos respetamos de lo que cabe. Y pues así empecé a sentir eso todas las noches Y se me hacía algo raro Pero pues yo igual como que no le tomaba tanta importancia o así sea, me asustaba pero pues decía Eh, X casual Creo que es lo normal Aquí quiero recalcar que yo antes dormía con un peluche Yo no sé si este peluche tenía algo malo Pero ahorita les voy a seguir contando Ya verán ustedes porque es que lo digo Pues bueno ya seguía así, como que sentía que alguien me agarraba así casual, muy... Bueno, no es casual obviamente, pero pues sentía que alguien me agarraba así seguido Porque yo me acostaba, les digo, de ese lado Y bueno, dejé de usar este peluche para dormir porque no sé, aparte sentía como algo raro con el peluche Así que lo dejé a un lado, ya no, no dormía con él Así hasta que Una noche que sí me asustó Esto de verdad me asustó demasiado Sentí que no podía respirar Fue algo muy muy raro Pero no como si me faltara No sé cómo explicarlo No como que algo natural Sino que algo, alguien no me dejaba respirar Muy muy raro de verdad Como si alguien estuviera sobre mí Impidiéndome respirar Yo la verdad me asusté porque en este punto Ya estaba muy muy dormida Y... Les digo, ya no había sucedido esto, por eso es que sí fue como, ¿qué rayos pasó? Y ya no pude dormir también esa noche porque de verdad sí me asusté de que sentí eso. Y les digo, no es como la primera vez que pasan cosas paranormales en mi casa, pero sí es de las pocas veces. Me he llegado a asustar y tengan en cuenta que yo no me asusto fácilmente porque sé que... que Probablemente sea un espíritu de mi familia, pero no sé, esto sí me asustó porque de verdad sentí que me querían hacer daño y no sé, está muy muy raro este caso. Yo la verdad ya no le encontré explicación, ya actualmente ya no me pasa esto y qué bueno porque de verdad sí que miedo. Pero bueno, ese sería mi experiencia, de verdad muchas gracias de nuevo por invitarme. <risa> Soy Paula Vega de Poesía y hoy vengo a contarles una pequeñísima historia paranormal que me sucedió el año pasado porque también quería ser partícipe de esta dinámica, así que aquí les voy. El año pasado, como yo soy una persona muy curiosa, decidí que quería aprender a estudiar latín. Claro que en lugar de meterme con un maestro o con una maestra a clases, a aprender a estudiar latín, dije yo lo voy a aprender sola. Entonces un día en la noche me puse a leer algunos textos en latín porque pues se parece mucho al español y pensé que sería muy fácil. Así me fue fácil aprender el inglés, dije no tiene ciencia, lo voy a poder aprender y bla, bla. Siempre antes de dormir solía dejar prendida la tele y la programaba para que se apagara una o 45 minutos después de que yo me quedara dormida. Entonces ese día no fue la excepción. Me quedé dormida y todo empezó como alrededor de las 3, 4 de la mañana mañana. Cuando mi tele ya estaba a punto de apagarse, escuché entre mis sueños como un gruñido, algo muy cerca de mi cara, como que alguien estaba respirando muy muy cerca de mi cara y sentí que la cama se empezó a hundir. Entonces yo estaba pensando en mi mente, entre despierta y dormida, ¿qué está pasando? ¿qué es esto? Y empecé a hacer una oración rápida en mi cabeza. Cuando empecé a hacer esa oración rápida en mi cabeza, escuché como un gruñido súper cerca de mi oído. Abrí los ojos y en el momento en que abrí los ojos se Desapareció algo así como una sombra muy extraña frente de mí Ese día descubrí que tal vez había invocado algo Nunca lo pude saber a ciencia cierta lo que en realidad sí fue que es que desde ese día no he vuelto a leer nada en latín y no he querido saber nada en latín porque sí me dio un poquito de miedo. En realidad sí estuvo, ahora que lo cuentas algo como muy rapidito, pero el tiempo en ese momento se me hizo eterno porque sentía que no estaban pasando los minutos y estaba paralizada mientras más estaba pensando en mi cabeza, ¿qué está pasando? Quiero que se termine esto, ya quiero despertar. Pero al momento de despertar y me di cuenta de que había algo enfrente de mí ya no quería estar despierta, entonces prendí el foco, me puse a ver la tele, no me dormí hasta alrededor de tres horas después y ya nunca pude averiguar qué era. Y pues esta es mi historia, muy pequeñita, pero es lo más paranormal que me ha sucedido y bueno, ese tipo de cosas de que se te sube el muerto y algo así, me ha pasado alrededor de dos o tres veces, pero ya no lo tomo en cuenta. Y espero que les haya gustado mi historia y si quieren pasar a nuestro canal van a ser bienvenidos. Estoy platicando con mi mamá y mi mamá tiene bastantes, bastantes experiencias y me pudo contar una que es cerca de aquí, de donde nosotros vivimos, y pues la cosa pasó así. Fue hace muchísimos años cuando todavía en este lugar, cerca de aquí, estaban eh, construyendo. Algunas de las calles estaban totalmente solas, y pues la verdad sí se habían de mucho, mucho miedo. De hecho, en la parte de atrás de esta casa había un... Un lote muy enorme donde lo tomaban como canchas de fútbol y cosas así. Entonces dice mi mamá que un chavito, bueno no un chavito, verdad, un señor, eh, terminó su jornada de trabajo ya un poquito tarde. Entonces él se bajó justo aquí en la avenida, empezó a caminar para hacia adentro de la calle porque pues de este lado está su casa, entonces iba caminando y todo. Eran aproximadamente las, ¿qué serán? como once y media, algo así entonces por ende no había mucha gente en la calle él iba caminando como si nada y todo cuando de pronto eh, se le pareció un gato negro a un ladito, él se le hizo como muy peculiar de ah, hay un gatito y todo ¿no? y él siguió caminando y todo entonces eh, escuchaba pasitos detrás de él y se asustó aún más entonces volteó y seguía siendo el mismo gato eh, ya casi para llegar a su casa, se asustó mucho, mucho porque el gatito en todo el camino lo venía siguiendo. Pero, eh, este gatito no era cualquier gatito, sino que este gato era una bruja. Porque antes de llegar a su casa, él revisó para los lados para ver si no estaba alguien, porque realmente se asustó mucho, porque eh, escuchaba los ruidos de como pisadas o algo así. Y volteó a los lados, no había gente. Eh... <risa> Salen abriendo la puerta, ahorita que estamos hablando de gatos. Y cuando volteó, eh, como en la parte de arriba, vio una silueta enorme. No era ni un pájaro, no era ni una rama de un árbol, no, era una bruja. O sea, nada más vio como la cosa esa que voló y toda Todo el trayecto la bruja lo estaba siguiendo y pues obviamente era el gato. Esto cuando me lo contó de verdad me dio mucho miedo porque pasó justamente en una de estas calles donde nosotros vivimos y pues qué miedo. Esas fueron todas las experiencias paranormales. Muchísimas gracias a las personitas que me ayudaron para este video. La verdad, muchísimas gracias. Sin ustedes este video no hubiera sido nada. Y pues, ¿qué les cuento, amigos? De verdad que las historias sí me asustaron un poquito y me hubiera encantado tener aquí a mi mamá para que les contara eh... Pues esa historia Pero la voy a convencer Para que quizá aparezca en algún video Y les cuente muchas Muchas de las historias que a ella le han pasado Que la verdad son muy interesantes Y si sí dan mucho mucho miedo Y pues nada Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Aquí abajito en la cajita de descripción Les dejo todos mis eh, linkitos Para que vayan y me sigan Nos vemos en el siguiente video Bye. Bye Bye, bye, el sale. Mm.